Saludos, soy Israel Manguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo activar Windows 10, la última versión. Entonces vamos a hacer lo siguiente: como pueden ver aquí, aquí está, dice que debemos activar Windows, ¿cierto? Y si nos vamos a configurarlo, tampoco nos deja, si estamos de configurar el sistema operativo, tampoco nos deja debido a que tenemos restricción porque no hemos activado el sistema operativo, entonces si nos vamos a dar clic derecho propiedades aquí en equipo así se enteran si está activado o no activado le sale un mensaje aquí a mano derecha donde le estoy marcando la esquina inferior derecha o vamos a darle clic en cambiar clave de producto y como pueden ver que aquí dice que eh, windows no está activado cierto entonces vamos a hacer ello como lo hacemos en la descripción de este contenido les voy a dejar el link para que descarguen este archivo que está aquí. Que tiene por nombre nuevo activador. Entonces una vez lo descarguen van a dar clic derecho. Extraer aquí, cierto. Entonces una vez leen clic derecho y lo extraigan. Les va a quedar una carpeta como esta. Van a dar doble clic. Van a dar doble clic. Y van a dar doble clic en, en, este, en este que está aquí. Como pueden ver tiene la, la, la figurita de una tuerca, van a dar doble clic aquí en este. Luego vamos clic en sí. Estoy tratando de ser lo más breve posible para que me entienda. listo Entonces una vez aquí vamos a, a, a coger la primera opción. Vamos a presionar la tecla 1 número 1. Y como pueden ver ya está activando. y esperamos a que termine el proceso y luego vamos a presionar la tecla enter para continuar pero para ello esperemos que nos dé la opción y ahora verán que se va a quitar este este eh, ese aviso miren que ya se quitó ese aviso que estaba ahí esa notificación que estaba ahí en la esquina inferior derecha y activó luego presionamos enter y listo luego cerramos aquí cerramos aquí y como pueden ver ya ha activado otra cosa que les quería decir es que si, por ejemplo, cuando van a descargar el archivo, les dice que esté infectado algo, desactiven el antivirus por unos 5 minutos mientras activan el producto, el antivirus, también desactiven eh, Windows Defender. En mi caso, yo no tengo antivirus porque para mí es mejor el Windows Defender, ya que lo crean los mismos eh, que manejan, que, que eh, los que se encargan todos del tema, lo que tienen que ver con las actualizaciones y todo ello del sistema operativo. Entonces, ya ellos, quién mejor que ellos que que conocen el sistema operativo para crear una defensa a favor del mismo. Entonces, no siendo más, no olviden de hacer todo el procedimiento que les mostré. Es algo sencillo y fácil. No olviden de compartir este contenido y de suscribirse y activar la campanita. Chao.